Miren, miren supuestamente seis partidos que representan supuestamente la oposición. Les doy a dar razones el por qué a Danilo, a los corruptos, a los narcotraficantes se le hace posible durar 20 años funcionando sin tener ningún tipo de consecuencia ni de problema. Porque esos son dueños de partido, pero son más sinvergüenza que el mismo gobierno. Ese movimiento de esos seis que representan un partido, juntos Podemos iría, irá a elecciones con nuevos liderazgos. Esos seis que ustedes ven ahí, hay siete personas y el que está en el medio es Pepín Corripio. Pero le voy a leer los nombres de esos sinvergüenzas que están ahí. Que representan partido, pero partidos que son cabaret, partidos que son financiera, partidos que son negocio, negocios vulgares para venderse. Eso hace... Que Danilo no le tenga miedo a ninguno de esos babosos. Danilo no le tiene miedo por la sencilla razón de que son comprables. Y además, no representan de una forma auténtica 25 personas. Ninguno de esos representan realmente. Y se llaman partidos, le voy a decir los nombres. Yo le voy a decir los nombres para que ustedes vean cómo a Danilo, a los corruptos, se le hace posible seguir haciendo su acto de corrupción y seguir viviendo. Porque si estos son partidos de oposición, los llamados partidos, miren lo que bonito, son gente influzada. Son gente que inclusive, de una forma u otra, se les tiene, hasta tienen cierto respeto, pero que en el fondo son prostitutos, son financieras, son partidos que se sientan a negociar. Y Danilo sabe que eso no le hace en media, que eso es un problema de cuarto. En el primer sitio está un tal Manuel Soto, creo que fue militar, Miguel Soto Lara, del BIS, sí, sí, del BIS, que significa, yo no sé qué diablo, BIS. Juan, Conil, Juan Cohen, del PRNBC. El otro, Pedro Corporán, del PUN. El PUN era un partido que inventó el papá de él. José Luis Corripio no representa partido. Presidente del grupo Corripio, ahí está los Pelegrín Castillo, históricamente haciendo daño desde que comenzaron a hacer política en este país. Solamente han servido como negociante de la política. Y Simael Reyes, del PDI, un señor que le ha ido muy bien con un producto que se utiliza para qué, le, le, ¿qué? ¿Lemosil? ¿Qué? ¿Cómo es? Lemisol. Lemosel. Lemosel. Lemisol. Un señor que inventó una vaina llamada Lemisol, hizo unos chele y ahora fue un partido para negociar. Vamos a ver una llamada. Vamos a ver esta llamada. Buenas noches. Buena. Buenas. Buenas noches. Sí. Manolo. Sí. Manolo. Te escucho. Aló, se fue. Vuelve y llama. Concéntrate bien. Entonces, ahí está el que inventó el producto ese que, ¿para qué? Para la cabeza. Para la, yo no sé, pero bueno, para, para, ya. Ese señor, el presidente, el tal ese Ismael Reyes, tiene un partido, pero ese es un partido que lo negocia, inclusive trató de negociar con Ramfi Trujillo y parece que Ramfi no llegó a la cantidad que él pedía, o no llegó a lo que él pedía. Y el que está ahí al lado, un loco viejo, hijo de Wessing Wessing, Elías Wessing Chávez, que debería estar preso, por situaciones de expediente que tiene. Entonces, háganse la idea que si esos son partidos que no son del PLD y esos son los que representan supuestamente partidos, que yo le aseguro a ustedes que a 100 gente no llegan esos seis juntos, seis militantes, me refiero a 100 militantes, que tenga gente que les regalan ellos su pesito, puede ser que reúnan 100 para la gente que les reciben su dinerito, por temporada le mandan cuarto, pero militante de corazón, ideológico, por ética, por principio, no llegan a 50 gente, los seis juntos, y ahí está Wessing Chávez, como le digo, que debería de tener un partido, debería estar preso, e históricamente no activo, por la tradición de su papá, entonces, eso que ustedes ven ahí es lo que hace que los políticos corruptos no le tengan temor a ser corruptos porque aquí no hay consecuencias. Esos eso carajos que ustedes ven, ahí, esos seis prostitutos, dueños de cabaret, de cabaret de partido, son gente que no actúan por un problema de ética, ni ideología, ni de principio, sino que han entendido que es una forma de ganarse la vida, es una forma de existir y hasta materialmente son conocidos. Inclusive, aquí en el periódico hoy, le hacen un reportaje que cualquiera que lo ve fuera de este país, dice, diablo, qué tolete de político, juntos podemos ir a elecciones con nuevos liderazgos. mentira Ninguno de esos partidos se va solo. Esos partidos existen para que cuando el PLD decida quién diablo va, ellos entonces quién, con quién diablo se sientan a negociar. Por eso a los corruptos se le hace fácil. Entonces cualquiera que lo ve sentado ahí con esos trajes que no es de paca, como los míos que yo los compro en las pacas, sino que son trajes que lo mandan a hacer. Entonces cualquiera cree que son gente y son totalmente parte de la podedumbre de este país. Eso hace que cualquier sinvergüenza se pueda plantear cosas y le dé resultado en este país. Que Danilo dijo que no va, pero Danilo está tratando de ir. Oigan esto, Danilo inclusive, mira lo que dice uno de ellos, este que son, están esperando quién se defina como candidato para ello entonces comenzar a negociar. Se, dice este, resurge fantasma de una reforma constitucional. Por lo menos está diciendo algo que sí se sabe. Y es que Danilo, antes del 6 de octubre, tratará de meter la reforma. Y la va a lograr, porque aquí no hay una oposición seria, sino que aquí hay oposiciones que resultan ser vagabundería. Otra razón el por qué la corrupción no se para. Otra razón el por qué Danilo hace lo que le dé la gana. Yo dije no voy, pero yo voy a intentar ir. Hay una llamada. Buenas noches. Hello. Sí. Manolo, dígame. Ah, pero no se oye. ¿Cómo es que quién no se oye? En el programa que no se oye. Mi mi programa no se está oyendo. La voz, la voz. Pero cuál, el mío. ¿Quién diga de que él no por el televisor allá, no por el televisor. Eh, revisa el televisor a ver. Tú no me estás oyendo ahora. <tose> Ve. Bueno, que revise el televisor, a ver, a ver, entonces, le, a, al ingeniero Miñoso o a Méndez, a uno que le da seguimiento a este programa, me llama y me confirma de que sí me está escuchando. A los técnicos nuestros, que YouTube, el Ferru, el Integran, eh, muchos de los canales nuestros de esta extraordinaria empresa llamada Telenor, no se está viendo en Estados Unidos, o sea que revisen también esa situación. Pues le decía a ustedes, que le estoy dando razones, el por qué los sinvergüenzas pueden tener vigencia, porque que nadie, nadie, nadie, nadie, por ejemplo, yo conocí a un profesional que se subía en una tercera, y de la tercera la gente lo veía que se masturbaba. Un profesional. Y yo le pregunté, ¿qué tiempo tiene haciendo eso? Como cinco años. Coño, porque ustedes son unos sinvergüenza lo de por aquí. Si no hay oposición, si no hay nada, lo correcto es que el tigre siga saliendo. Ustedes no han hecho, no han puesto esa querella, no han citado, no han retratado, no han denunciado. Bueno, pues ustedes son responsables de esa masturbación, de ese, de ese profesional en la tercera.